Ojo, avanza una nueva ley en México. La Cámara de Diputados aprobó la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial que busca reducir las muertes viales. En nuestro país, por si no sabías, cada 24 horas pierden la vida en promedio 40 personas a causa de accidentes de tránsito. Esta iniciativa ha estado muy presente en las redes sociales y entre los colectivos ciclistas y de movilidad, ¿Pero de qué trata? Como tema principal, esta nueva ley establece una jerarquía de movilidad, dando la máxima prioridad de paso a los peatones, seguido de las personas ciclistas y usuarios de vehículos no motorizados. En tercer lugar, se da preferencia a los usuarios del servicio de transporte público, después a prestadores de servicios de transporte y distribución de bienes y mercancías y finalmente están los conductores de vehículos particulares. Por otro lado, la nueva norma también establece medidas como realizar pruebas de alcoholemia de manera permanente, uso de cinturón de seguridad o obligatorio para todos los pasajeros de un vehículo y la prohibición de hablar por teléfono o leer o enviar mensajes de texto. ¿Tú crees que esta nueva norma ayuda a disminuir la cifra de muertes por accidentes de tránsito?